Alguien dijo regalar paja, qué gancho de Me encanta. ¿Qué estás de Nicolás Currano? Sí, mi hermano Álvaro. Lo malo, ya, ya, ya hizo el mes, casi. Y ahora lo malo, mi hermano Álvaro, es que ayer tuvo un accidente laboral y la pobre está con el pie pocho. O sea, pero oíste tú cómo son en la mutua, Álvaro. Ya tú sabes, esos son unos zarameros. mano tú estás bien, tú trabajas. Mano si el chiquillo o la chiquilla, compadre, tiene el pie roto y tú lo vas a mandar a trabajar, hijo de puta, y me cago en todos tus muertos. O sea, literalmente, hermano, porque es así Loco, o sea, yo sé que a ti te cuesta dinero Pero bro, si la persona está mal ¿Por qué se tiene que autoobligar a ir con el dolor? Pero Nicole es tan buena Que dice, el viernes, pues voy ya ¿Por qué? Porque ya la ha visto que en el parte médico Le han puesto que el viernes tiene que volver a trabajar Para que veáis, son unos hijos de puta Te metes en el chat y está lleno de niños eh, Pidiendo las skins, esas mierdas Solo en el chat, campeón, métete en los discos suyos ¿Cuándo abres directo? Quiero una skin, ¿sabes? Ya, no te dice ni buenas tardes ¿Cómo estás, sabes? No, ¿cuándo abres directo? Que quiero una skin, bro ¿Pero tú, tú qué me has visto? ¿Cara de, de mercadillo? Padre, me cago en todos muerto muertos es que grande, perdón, el tiempo eh, sin ver a Random, Qué gacho este chillo Pero, eh, o sea, ahora como has dicho, mi hermano, qué guay, te lo repito otra vez, que chulo una puta fiesta de pueblo, tío. qué guay, porque ya está, eh, o sea, te va a poder enseñar realmente eh, cómo es su concepto desde de, de, de peque, sabes, con las fiestas, hermano. Igual que cuando, o sea, cuando venga para acá, a lo mejor en El Salvador, en las anguichas, tú le dirás, mira, pues yo hacía esto de pequeño, o sea, eso está muy chulo, hermano, eso es la polla. Esta es una empresa de, de, de, de, de, de, de, de algo de, de informática, ¿no? No, en el burger, literal, pero ellos no es lo mismo el hermano Álvaro. Un burger king aquí, aquí no te da ni 900 euros y allí son mini pico pavos. Hombre, son 8 horas seguidas y está en el aeropuerto, yo supongo que también por eso. Y luego quitan el título de, de regalando de por 5 espectadores. Yo, increíble, campeón chapa, eso tío está los huevos Alex, campeón, incluso aún así Con la mano pocha, siempre todo, todas las tardes Estás metiéndolo bien duro al estudio O sea, te estás preparando la semana que viene, me parece increíble macho. Un mega pollito, bueno, un mega abrazo Un mega pollo, campeón Alex, después nos vemos gachón De una, pero del tirón, hermano bien venduro, me parece súper responsable Por tu parte, siempre, es la polla, hermano Son las bollísimas Adiós, José, será José, José, José, Ignacio, ese más Nacho a ver si por suerte puedo eh, traerla aquí eh, para pa las angustias. Eh, si quiere venir, claro. Seguro, en este caso, tanto guapo. Y ahora que no hay tanta, ya me entiendes, Chiyue. Mi hermano, tanto cuñazo. Porque yo, yo te, te soy sincero, la vez, ¿sabes? Pusieron en cuarentena la fiesta de las angustias. Y yo la miré de lejos. Porque digo, ¿y esto qué es, loco? O sea, se te va la pinza, o ¿sabes? No, vale ¿Qué pasa? Es que los sueldos son diferentes Claro, date cuenta mi hermano Álvaro Que por ejemplo en el aeropuerto, como ya me ha explicado El club de nocturnidad está ahí presente En plan, ella va a trabajar a las 6 de la mañana tú O sea, es como que Siempre estás fabricando dinero, tío El Burger King, como que en un aeropuerto Pues es diferente, pero muy bien, tío Yo me he quedado flipado, hermano, ¿eh? o sea, está más contenta Ahora, al principio sí que estaba más pocha Mi hermano Álvaro, en plan, de el ritmo Cuando entras a un trabajo tienes que pillar un ritmo eh, Llevarte con los compañeros, lo que estábamos hablando Con Sergi ayer, o sea, uy, literal entonces, complicado la larga, bastante complicado. Pero coño, una vez que ya la persona, chaval la chaval, se ha adaptado al mecanismo del trabajo, va, cose y cantar y demás, que ellos, fuera coña, es dinero gratis, hijo, por decirlo de algún modo. Es cierto que tiene que aguantar un montón de cosas, pero o se aguanta mucho más la restauración que en un Burger King. O sea, cosa de comida rápida, se aguanta mucho menos, gente. ¿Por qué? Porque el nota viene a lo mejor te dice, escúchame, quiero más que hecho, escucha, pues, págalo cabrón. <risa> Literal, cosas muy bacanas, pero de la otra manera es como, bro, no me gusta esta paella y vas a meter una paella entera para adentro y el nota se queda tan pancho, ¿sabes? y, y tú, pues, lo tiene que dar sabe la razón al cliente siempre, porque el cliente siempre lleva la razón. Plan de marketing número uno, jaja, XD. Y bueno, es jodido. Yo la restauración bueno, con mi padre trabajando. Madre mía. madre mía, he visto este que digo, compadre. Yo creo que tu madre te. Tu ma Quiero un skin cuando abres directo <ríe> gracias vamos campeón y luego por niños, eso me ha habitado. y otra vez pasada esa churra no quieren dinero para meterte pavos Uf. en fortnite no significa no, hombre, que eso tienes eso que no. pidiendo pavos para skins no pero tus tres amigos con una deformidad cerebral arte de gilis con mejores cosas que tú creo ¿Qué, que me he desahogado conmigo mismo imaginándome <ríe> la situación Qué hardcore que soy no a ver pero es normal ya sabes que yo no estoy quemado ni mucho menos de eso cada vez que ponemos el fortnite pero cada vez que viene gente de ese palo a chuparla que le den por el Culo, literal, no se le tiene que echar cuenta ni mucho menos. Gente, pues estoy picado el juego este, tío. O sea, ya me, ya me voy, ¿vale? O sea, quiero hacerme la fase esta y finalizar ya, ¿sabes? Meterme un poco al Fortnite para ver Canon. Porque me gustaría tachear Canon antes de que empiece el evento. Ya sabéis por dónde voy. Guiño, guiño. Gente, hay que subir para arriba. La única manera que hay de subir en Twitch para arriba es jugar a juegos canónicos. Ya está. Ah, y tenete tetas, ¿verdad? Ah, ese es gilipollas. Porque si eres gilipollas, te voy a un montón de gente, hermano. Eh, literal, yo he visto arbusto eh, con más clase que streamer aquí en Twitch, compadre. O sea, un arbusto que lo mea un perro, ¿eh? O sea, literal. Mano, y después encima hay nota que sacan hasta su novia, ¿sabes? En plan, con la cara que tiene de, de, alfombra, de alfombra podada, ¿sabes? La novia Y yo, hermano, churrita ¿Qué está haciendo, coño? Y a lo mejor la novia también es streamer, ¿sabes? Eso es lo peor de todo Eso es lo más, es lo más bonito del mundo, ¿sabes? Te voy a pasar, partner, a ti, compadre Anda, hombre, con la cara del cachofa que me traes Si parece que no come, compadre, esta estrellilla. Anda, madre mía, tiene que cagar Vamos eh, Aceituna Me cago en la leche eh, vete para la rinconada eh, Ya chaval Y os coméis eh, Unos eh, buenos perritos eh, En el costalero qué rico eh, Increíble Algún día tenemos que ir Al, al, al coscot eh, sí, eh, Me lo ha dicho eh, Más de una vez Pero Ah allí en Sevilla qué chulo pero eh, no le digas eh, la rinconada que eh, los de San José eh, no son eh, de rinconada. Es como los eh, punteros que no son ayamontinos. ¿En serio? tío, tan, tan canónico hay. O sea, el pueblo se llama así. No está el Álvaro, chido, es chulo. Buah, eh, no tiene nada eh, que ver. Eh, él, eh, o sea, no tiene nada que ver. Claro, es autoservicio y fuera eh, poco contacto. Y en un restaurante tienes que mimar eh, en todo momento al cliente. Literalmente, hermano Álvaro. O sea. Comida rápida, no puedes ponerle muchas pegas. Una comida que a lo mejor está elaborada con un proceso y ya la has tenido que pedir tú antes en plan una paella y tarda 40 minutos, ahí sí que ya... Uf, madre mía, el canon, eh, ya te lo digo yo tres follow eh, dos pidiendo cosas eh, o eh, tirando hate eh, uno que se va y no vuelve literal eso así campeón y luego pero habéis visto que ni con, ni con el cante ya sabéis que con el cante eh, al lobo no les daba tiempo de todos los follow que venían al canal sabes con el cante y ahora mismo es que es lo que estamos hablando con chillo ya, ya amo, Llevo desde que empezó este mes con la paranoia pero es verdad o sea Twitch ahora mismo no está monetizando o sea está despriorizando y, y desmoralizando o sea, a todos los pequeños creadores de contenido y eso es chungo por eso coño eh, le doy más duro aún así a, a Twitch obviamente por qué porque la, es la vía hermano si te lo pone la vida, hay que meterle más duro un hermano. Trabajo, trabajo, trabajo, trabajo. Como ha dicho Álvaro, literalmente es así: es que está San José de eh, la Rinconada y la, la Rinconada, hostia, la Rinconada y la Rinconada. ¿Qué coño, tío? Eh, realmente San José de la Rinconada es un barrio de la Rinconada, pero realmente es más grande que la Rinconada. No sé por qué, no se independizan ya, sí, sí, eh, y es el de San José. Hostia, oh, me parece un tramalengua, chillüey, eh, Álvaro, y yo, qué coño. O sea, la Rinconada es la Rinconada, o sea, qué gracioso. Que claro, yo por Sevillana, lo que moño de pequeño, ¿eh? yo cuando éramos pequeños allí tocando, o sea, no. Bueno, y lo que ellos he para allá a lo mejor a los 18, 19 años a, a, a, a sabes a, o a ver conciertos o directamente a, a, a visitar a algún que otro amigo, como el microcrudo, tío. Sí, sí, random es de San no José, qué guay, o sea, que, esa, literal, pero me parece gracioso que tenga ese tipo de, ¿sabes? En plan, joder, te, te, te hateo, ¿sabes? Eso es como lo de, de, de, de, de la punta, ¿verdad? Tío. Siempre que venían ese tipo de personas, muchas veces aquí en el pueblo, pues había como una, ¿sabes? Eran como macacos, venían mmm, homo hábilis de la punta y homo hábilis de la Cristina y Homo hábilis de Dayamonte. Entonces esos Homo hábilis cogían y cogían su mierda, ¿sabes? Se la cogían aquí y empezaban y tú te veías corriendo en un botellón porque una botella estaba saliendo volando por arriba. Pero eso es el déficit de atención que tiene la gente de los pueblos muchas veces y sobre todo la falta de, ya me entendéis, de coeficiente intelectual. Eh, dicho esto, el porcentaje que, por supuesto, cambia la diferencia. Son personas como Chiyue, Álvaro, eh, Molvit Mateo cuando viene al canal, literal. Ya está. Y mis amigos, ¿sabes? De, de, de, de las clases, hermano de toda la vida. Se acabó. Porque si no, hermano, esto Ayamonte está lleno de personas que, no sé, a lo mejor no, no saben ni escribir su nombre. Pues es como aquí, papá, en la canela, Isla eh, la marina. Lol, Isla la marina, en la parte turística de la punta. Es verdad, ellos, Qué feo, hermano, ¿sabes? Suena feo, fuera de coña. Pues suena feísimo, hermano, ¿sabes? Suena feísimo, literal. Y perdonadlo a ver, no Yo monte ellos que vosotros sois. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va, por supuesto, este jueguecito con Follow ¡Ey! Estamos en el nguru que madre mía, ayer la queríamos O sea, en verdad, ya se nota que son los últimos mapas. ¿Cómo va la mañanita, campeón? Ese pibardo Poderoso. Aquí estamos, eh, que tardó un poquillo más porque tenía un, par, un puño de actualizaciones de mierda. Y lo he hecho siempre a última puta hora, pues, es cuando me he acordado Y, y nada, o sea, a ver si hoy no lo podemos ruchear eh, Usar Pozo terno O sea, ¿y eso? No lo entiendo Este puto sitio es otro o algo ¿Ayer... Ah, vale, vale, vale, entiendo Me entiendo eh, vamos, vamos a ver qué coño son estos NPC El jugador Canguro se adorma madísimo Está guay, la verdad, eh Me está gustando mucho Lo único que A ver, no, no crea nada Pero, en plan, no genera nada Pero es muy entretenido, la verdad Está muy, muy entretenido. Y lo más guay es que es eso, no sé, o sea, es muy friel a la hora de traerlo, sobre todo de primeras, ¿no? Eh, obviamente. Siempre viene bien, ¿no? Este tipo de videojuegos. Me llama más un poco más, ¿eh? O sea, fuera de coña. Me ha pillado un par de vidas. O sea, no he muerto apenas en el juego, eso es cierto, pero hay que tener en cuenta... Uf, hijo de puta, eh, ya me pide demasiado. No me deja pillarme en todos, todos, todos los mercaderes eh, siempre, toda la vida posible, ¿eh? Me cago la leche. Y pues nada, eh anda jugando al Strange ¿en serio? <risa> eh, literalmente, eh, está gracioso el juego, o sea, es más entretenido que, que un Fall Guy, literal, o sea, muchísimo más entretenido. Y yo, aquí me suena a puto cofre, tío, o sea, literalmente. Cabo el canguro, el Back Canguro. Ya vine, buenas tardes, papá, ¿qué pasó esa Sarai? ¿Cómo estamos? Buenos días. ¿Cómo van, por supuesto? Eh, me voy a cambiar ya. Ah, hostia, la cagué. ¿Cómo va, por supuesto, este jueguecillo con FlowA? Dios, ¿cómo? Y yo, exagerado. Loco, exagerado, exagerado. Vamos a farmear dinero, gente. Me cago en la leche. Ese outfit es mío. ¿Y qué tal estás? ¿Cómo te encuentras, Sarai? ¿Cómo vas eh? <coughs> la recuperación del dolorcillo en sí, madre mía? Y también del, del maldito accidente. Y por supuesto que aproveche también el desayuno poderoso. Increíble, menos mal que también estás comiendo más ahora. ¿Qué cojones, tío? Las cabras no era ayer un enemigo. Hoy es un amigo, ¿eh? Puta cabra, dátela dad, de miedo, tío. Inspírate con estos músculos Toca, toca, te sientes si inspirado? No, gracias, no te quiero tocar los músculos, ¿vale? O sea, no No, furro, no quieras eh, tentarme furro no, no, no a los furros, gente Aunque esté jugando con un canguro, pero bueno En verdad ahora le cambiaré la camiseta para que hemos, Más o menos la saga entera sigue con la camiseta para Bunny Como he dicho, lo traeré ¿Eh? ¡Qué guapo! Lo traeré básicamente eh, la saga El cangurito eh, de la muerte en YouTube Sí, pero... ¡Hala! Y esto... Pero lo que tengo pensado es hacer en plan Primera isla, pum, eh, saco el gameplay Segunda isla, como si fuera un Crash Bandicoot, literal O sea, del mismo palo Obviamente cuando terminemos este Que espero terminarlo en breve, o sea, no creo que le quede mucho, eh Fuera de coña Y hoy, o sea, eh, Pivardo, tú vas a clase, campeón y, y Sarai, vas a la uni Sí, ¿no? ¿Y esto? ¿What's this, bro? 33, las islas, las laderas gélidas Puede ser esto por donde tengamos que ir Ah, lol, que no me lo guardo ayer Ah, entiendo ya decía yo que tenía demasiado... Ya me entendéis Tenía demasiada mierda, tío Demasiadas monedas Madre mía Vamos a ver si nos lo ruchamos rápido Ah, oh, lol ¿En serio? ¡Dame la runa! ¡Dame la runa! Ya estoy en clase ¿En serio? Eh, es que como has dicho Jugando en el Strumel Guy Digo, me cago en la leche En mes ese pibardo Espero que te sea eh, sinceramente algo menos La clasecilla Que ya mañana pensá que es viernes Y realmente bah, Se acaba la semana de una manera súper, súper rápida ¿No? O sea, mega rápida diría yo O sea, increíblemente rápida ¿Qué cojones? Nicole está bien, ¿no? Que Nicole... Bah, Nicole se las pela, ¿eh? Gracias por eso, Vitardo. ¿eh? ¡Qué día! ¡Qué día, eh! sea, Buah. Hoy, hoy que se nota, que mañana va a volver a trabajar. Casi 10 añitos. Como muy despacito, despacito. Y voy explorando. Soy, Soy Cayu. Cada día aprenderás conmigo. Soy Cayu. Gracias, eh, cayó el pobre niño que alo, eh, con alopecia senil. Eh, increíble, gracias, Nigol. También sé que te encontradas, ¿vale? No hace falta que me lo jures, ok. Así sería Papajigo rapado. Eh, bueno, eh, pap Papajigo eh, calvo de bracer. Madre mía, <risa> qué Nigol, tío. Hoy está, hoy está graciosilla. Hoy está graciosilla, me con 10. Vamos a ver si me borrucha este mapa entero hoy. Eh, sí, yo supongo que sí. Le meteremos bien durillo. En verdad, estoy cogiendo las monedas porque he visto el outfit de esa ahí. Increíble, mamadísimo. Bro, I only can to with you ¿Tiene los cupones de la siguiente fase? ¿Qué cupones, hijo de la puta? Madre, que te parió Sí, ¿no? De una Eh, será de correr No, no, no En el Crash Bandicoot siempre O en el Spiro Las fases que peor se me daban Sinceramente son estas, tío Algo que te va a aplastar Si tú no dejas de avanzar como un demonio eh, seguro que es esto, tío Seguro, seguro Algo que no me cuadra 100% ¿Qué cojones se le caerá encima? ¿Qué tal, campeón Critcher? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasó? Que la última vez eh, te ibas a ver a tu novia Bueno, papá como sigue todo por aquí eh, Perdón por no venir mucho Estaba con esa maneja hasta eh, las cejas Pero bueno, mientras que lo hayas aprobado todo, campeón Critcher Esa, eh, literalmente, la satisfacción La recompensa de que tendrá, bueno, tendréis Mejor dicho, un verano eh, Para tocaros un poco las pelotillas Y bueno, eh, los ovarios en sí también Así que tenéis que aprobar siempre todo Para que no tengáis nada que llevar de arrastra Ni mucho menos ¿Cómo estamos? ¿Cómo eh, has pasado este tiempo? Mm hermano Y yo me ha he hecho trampa al juego Estaba bebiendo compadre Yo sé que tú no lo sabes can cangurú, Pero escúchame Estaba bebiendo Hace calor <ríe> Literalmente La madre que le parió O sea, ese es el bicho que me persigue La madre que te trajo por coño Amazing Vale, eh, ya me ha ganado, ¿no? O sea, me ha ganado Es una contrarreloj <risa> What? You? Es que para coger las monedas Yo creo que las monedas Es lo que te engaña, ¿eh? Y cómo te ha salido campeón En eh? el de examencillo Finales Boom Ey en verdad supongo que es una contrarreloj y ya está, ¿no? O sea, de una. Pienso, claro. En verdad, creo que la putada sería seguir las monedas. Aunque es como el flow bacano, ¿no? Que tiene el canguro, Bro, ¿y eso? Mamayema, no lo había visto. Hostia, ¿qué? ¿Había otra? Wow, increíble. Eh, vale. Vale. <risa> Que alegría, campeón También eh, en ese aspecto puede sacarte Un dinero y la restauración es dura Realmente, pero en fin eh, Al fin y al cabo, cada, cada trabajo ¡Hostia! Cada trabajo es eh, Noble y justo, ¿no? Y al fin y al cabo Todos los trabajos son buenos, lo único que la gente por, lo lo ahora más o lo valora Más, dependiendo, o sea, literalmente Campeón creature, vamos en más como te, como te dije, ey, cuando no lo dijiste ¡Ey, para allá, para allá! ¡Hijo de puta! Obviamente trabajar en el bar de tu suegro pues te da la, la posibilidad de ¿eh? que, yo qué sé, son más permisivos en cierto modo, no es como un jefe, una jefa así nueva que entres en un sitio y digas Pu", de una, ¿sabes? Que es más mal rollero si hace las cosas mal, o bueno, no mal en sí, o si hay un bad feeling en cuanto al trabajo, que en la restauración suele pasar mucho, literalmente. Y yo que me he pegado tanto tiempo con mi padre trabajando siempre en la restauración, pues la verdad es que me es, es, es, es ya algo muy eh, monótono en muchos aspectos. Es gracioso trabajar en la restauración, le pasa que. Hostia, ¿eh? Es bastante tedioso dependiendo lo, los clientes ¿Qué te pueden llegar a tocar Increíble Perdón, eh, estoy desayunando Que aproveche de nuevo esa Sarai Me cago en la leche que desayuna eh, Y hoy vas a la uni No también A full Y no te preocupes En serio eh, Que sé que eh, ahora mismo No tienen ni datos Ey, en el móvil Ni mucho menos O sea, y te repito Que yo tampoco Hasta, bueno, ahora Ya más de grande Pero de más de pequeño Nunca Sarai te lo prometo Que salía con datos a la calle Nunca O sea, siempre he tenido Como el típico móvil Que tienes que meterle dinero Para recargarlo O sea, en plan eh, Era rarísimo Pero a, a, al día de hoy Creo que Bueno, sí, mi madre Mi madre tenía un move De ese palo con su móvil eh, este que tiene ahora Increíble Guapí, ey, Guapísimo En verdad, ¿cómo coño o se ha esquivado esa mierda? Bueno, eh, eh, no sé, lo importante es sacarnos Del medio de este mapa y Que es que de verdad, chica la locura, hermano Que tengo que en, en el momento No puedo, o sea, hola ¿Me dio corazón ahí? No me jodas, eso es mío ¡Wow! Me parece muy gracioso, tío ¡Oh! El rollo que tiene el video game estaba bastante guapo. Lo único que en ese aspecto... Por ejemplo, este tipo de, de movidas es complicado. Y yo a mí siempre se me daba como el, como el orto, ¿eh? Obviamente. Os lo prometo. En plan, todas las contras los que tenían los, los Crash los espiros ¡Wow! Increíble. Ponía súper nervioso. A ver, de pequeño tenía más flow. En esa sí. Ahora soy el skiller pero en, en mapas normales, ¿no? A ver, me puedo pillar todas las monedas si hace falta. Pero solo sería para conseguir el outfit. De, el outfit del canguro es facherito. O nada, o están puestas para que yo nunca me dé. Y yo, o, o no me ha chocado uh, con ninguna. Hijo de puta. Por hablar, eh. O sea, boca chancla. Obviamente, mi pueblo, boca chancla. <ríe> Literal, vale. Supongo. Bah, aquí me quedo, pillo esto, Leo. A mí no me preocupa los clientes, lo que me preocupa es que soy, eh, soy muy torpe. Eh, en temas de bandeja campeón, eh, cricher así. O sea, tienes que tener la, la mano así. O sea, se te va a encallar la mano y tu mano va a desarrollar una posición tan, ¿sabes?, tan dura que, que esto, esto es lo, lo, lo, lo, más, lo básico eh, en la restauración. Hay gente que lo lleva así. Y así no se lleva la bandeja, se llevan así. Porque cuando tú fortaleces toda la mano, el peso de la bandeja tú la puedes llegar a distribuir mucho mejor. A ver, yo que también como, trabajo como me ha enseñado mi padre. Entonces, yo qué sé, mi padre ya tiene, me entendéis Tiene sus, eh, sus 65 años Y ya, por, por el hombre está más paqueteado del trabajo que la leche Entonces, pues siempre le he hecho caso Desde pequeño, estoy ensayando un omelette y tocino Hostia, qué rico Esa, eh, Bacon, como bacon, qué rico, madre mía Y omelete, me hace mucha gracia, eso es que me recuerda mucho a Es que, coño, es que no me acuerdo nunca del nombre del, del anime Pero de cocina, Sarai, ya, el que vigor y gol Me recuerda un montón Entre eso y el... Lo diré, me cago en la leche, el umami, madre mía un provecho, gracias, grande, y ese pibardo. Vamos a ver si nos lo terminaron también. Y, y en verdad está rico, o sea, eso tiene que estar rico. Nunca he hecho un MLS, pero seguro que sí se lo explico a mi mamá. Seguro, seguro que lo pilla al instante. Eh, si no es por ahí, ¿por dónde coño es, tío? Sí, o sea, hay que admirar, David. Mmm. ¡Ah! Y ¡Yo estoy empanado, gente! Perdonadme, estoy un poco peso, eh. Estoy espesito. Estoy pesito, maní. Eh, no había visto esto aquí ni de coña. Bueno, en verdad, sabéis lo que voy a hacer. Voy a farmear esta mierda aquí abajo y las monedas. Gracias, papá, pero es que eh, soy muy patoso. A la mínima eh, me tiembla de la mano y no quiero que me se caiga. Por cierto, aprovecho grande ese cliché. Ese Nada, pero no te preocupes realmente. A todo el mundo se le cayó siempre una bandeja. A mí es más, se me cayó la bandeja encima de una encarga de una mía. O sea, y bueno, perdón, de mi jefa. Y no me dijo una mano, ni mucho menos. O sea, la mujer me, me ayudó al instante, sea, A pillar todo. En plan, ¡fum, fum, fum! Fu", del tirón. Y me dijo: No, Álvaro, ten cuidado porque se levantó un niño, ¿sabes? Y me dio la, con la puta bandeja. Claro, eso es un espectro. Tú no te esperas. ¡Hostia, y eso! ¡Ah! He cambiado de dirección! Increíble, me voy a morir Pero claro, que es normal, eso es cuestión de echarle horas La restauración son muchísimas horas, son 14 horas a lo largo del día Imagínate cómo puedes llegar a pulir la, básicamente la forma que tú tengas de hacer las cosas Te dará la posibilidad de corregir, pues eso, a lo mejor el ser un poco más patoso de la cuenta Pero claro, eso es, realmente es cuestión de, de ir con seguridad y asegurarte bien la bandeja En plan, tienes que distribuir bien el peso siempre de las botellas de agua Y yo qué putada, hermano, o sea, qué cabrón, ¿no? En plan vaso, copa, botella de agua siempre, siempre, siempre, siempre por afuera Y todo lo que sea una botella de agua y tal, topa, topa al centro Para que cause ahí eh, efecto peso Entonces eh, el peso siempre va a recaer las cosas llenas Me refiero a que más o, la mayor parte del tiempo es como eh, el casco de la botella En plan una Pepsi y eh, el vaso no Corre correspondiente con su hielo y tal Pues eso eh, los lados siempre, siempre, siempre, siempre porque si no, cuando se caiga todo es una putada, ¿sabes? Es preferible que se os caiga una botella de agua de, de plástico que, que eso. Gente, no me voy a pillar para allá, me he liado delante. Bro. Hermano, en verdad es que tengo que hacerme el jueguecillo ya, ¿eh? En verdad está bastante guapo, para que debo voy a mentirme. Me está gustando mucho. ¿Y vosotros también? Ey, y, y por eso es lo que me rijo, ¿no? También ya sabéis que el Fortnite hasta que no empiece la temporada, pues la verdad, yo qué sé, mañana ya viene. Creo que no lo voy a jugar hasta el sábado ya, ¿eh? <ríe> creo. Nada, no, no, no viene mal. O sea, he jugado, creo que a lo largo de la semana dos veces. O sea que no pasa nada, no pasa ni media. Igualmente Fortnite no ha generado nada, ¿eh? También he de decirlo. Así que ya me entendéis. Partiendo de la base canónica, siempre de lo que es canon, mmm, complicado. Oh, ¡Let's go! Perdonadme, o sea, es que os lo juro No es un mapa normal, es una puta contra -reloj Y se me da como el orto I'm so sorry Voy lo más rápido que puedo para pasar mapa de una O sea, literalmente Como un eh, demonio eh, ¿Me dará esa mierda? En verdad me, me dejó guiar Oh, ahí había media vida O sea, media vida para aumentar más mis corazones, tío Oh, shit No sé si dejarme matar y ir hacia atrás, eh Hmm Interest mark about this eh. No, no, no, en verdad no Uy, coño! No me he dado cuenta eh. eh, eh. Me hace mucha gracia, tío, el puto juego. Está gracioso y además echaba de menos jugar algo parecido a un Crash Bandico y tal, a Cinder 2022, digo. El espiro también, como lo dijo Sara y por pues lo traeré. ¿eh? Está gracioso. Lo que pasa es que no, eso no sé cuántas horas son. Creo que este juego tiene menos, obviamente. Y yo, Exagerado. Y el espiro es un poquillo más denso. Pero porque tiene varios mundos y el salvar, yo me acuerdo perfectamente de pequeño. Eran estatuas de dragón que tú ibas salvando y después eran NPCs que te hablaban <susurra> a lo largo de la historia. Bro, lo tengo que hacer a la primera. Vale, ya. Perdón. Yo, como soy menor, son cuatro horitas al día Pues mira, campeón, entonces, pff, literal, eso no es nada, hombre Disfruta de... No... eso ya es ayuda básicamente, campeón Disfruta de eso, ¿sabes? De una Pensar que tuve que trabajar por un tipo para eh, ganarme un dinerillo Es importante, campeón eh, A ver, si... ¿Qué os digo yo? Por ejemplo, algo como emprender una empresa es mucho más complicado, ¿no? En plan, yo qué sé, os pongo el simple caso No ya de Twitch, fuera de Twitch, campeón pibardo Microsoft. Microsoft, pues tuvieron que trabajar mucho con un presupuesto súper bajo pero cuando trabajáis después, eh, ahora estáis viviendo en casa De vuestros padres, pues literalmente podéis llegar a farmear ese dinero y invertirlo en casura del tiempo, como yo siempre he hecho cuando tenía vuestra edad, la verdad. O sea, de más pequeñito, sí. Papá, para evitar eso eh, del vapor, eh, es cambiar de raíz. Sí, pero coño, no me dejaba penas, campeón, Critcher, eh. Bueno, aquí ya estaría. Vamos a ver si no lo luchamos hoy. De ahí salió una parte de para la, la Play 5. Pero eso está bien, al fin y al cabo. Pero coño, si son cuatro heridas o cosillas así, disfrutad de eso, campeones. Uf. Igual que os digo ahora que de pequeño disfrutéis de ser pequeño, que no tenéis responsabilidades y no tenéis que. Sabes, eh, es que jodido Ya fuera parte del ámbito de hacerse mayor Y comenzar la vida adulta Siempre va a ser un poco más complicado de la cuenta Pero por eso os digo siempre que aprovechéis el tiempo Y disfrutéis de esa edad, ¿sabes? Literal, porque después crecemos Y bueno, <risa> hay millones de vidas más no, no es solo una, tío que es lo, es lo peor de todo, hay un montón de cosas Incluso el tiempo puede llegar a ser algo eh, bastante complicado siempre Muy, muy complicado Gente, ¿dónde cojones? Allí, allí, allí Vale, siguiente mapa, voy ruchándome ya Creo que esta es una de las partes finales Si no, es de, es de las finales, ¿eh? o sea, literalmente Creo, ¿eh? Vale, puedo Sí que puedo entrar, en verdad, soy tonto qué? <coughs> Vamos allá ¡Y brico! Let's go, me hace mucha gracia eh, Los junk que tienen, ¿qué nos dice la señora cabra? ¿Tú otra vez? ¿Qué te pasa, un padre? Claro que yo otra vez, oh puta Si soy el canguro, o sea, que te viene a salvar eh, la, la, la oveja esa, bueno, la lana que tienes Oveja a ver si después en el rap también podemos llegar a hacer cosas... Ya me entendéis. Eh, avanzar, tío. Es que ayer... Bueno, antes de ayer ya pillamos una puta llama. Si le pegaba a esto, hermano. La vida, ¿no? Qué fantasía. Yo pensaba que podía llegar... O sea, por ahí se debe poder saltar, pero voy de una Al igual que los Simpsons, o sea, la semana que viene Los Simpsons tienen que acabar ya, o sea Para también cerrarlo, traerlo ya Como gameplay de una, los Simpsons creo que voy a utilizar El mismo mecanismo, para que no sea tan pesado A la hora de ver un gameplay, a lo mejor de media hora Lo que voy a hacer es, parte de Homer puh, eh, Editar bien la parte de Homer eh, La de Bar, la de, bueno, Elisa La de Matt, la del abuelo, la de Apu Y así, sucesivamente, lo del canguro voy a hacer lo mismo En plan, todos los mapas de, del juego, por ejemplo, la, de la nieve que nos estamos haciendo hoy. Por parte de la nieve entera. Enterita, así. Como chopeáis. A, a lo mejor son 15 minutos. Que es mejor que a lo mejor todo el directo entero. Editado después por secciones. ¿Sabes? Prefiero eso. Aunque sea más trabajoso y más, más lioso. Obviamente. Pero yo ya sabéis que... Le pongo mimos y, y, y no sé Y cariño, tío, todas las cosas que hago Incluso cuando edito un vídeo Sé que no soy el mejor edito del mundo, ¿vale? Que habrá editores pagados por Ibai Que son la polla, hermano Y son personas que han estudiado O sea, ya me entendéis, edición, ¿no? Pero bueno, siempre puedo llegar a mejorar Que eso es lo bonito Y por supuesto, eh, nunca rendirme, ¿no? Porque eso, en fin, en la vida es eh, Adquirir conocimiento y por supuesto, pulirlo Y eh, también me alegra hablar contigo, Campeón Critcher, Que desde la última vez, ya te digo Que fuiste a... Vamos, que me dijiste que ibas a visitar a, a tu novia Y que en breve empezabas ya también a trabajar En, en el negocio de, de tu novia, sabes, de, de puta madre, eso también está muy guay. Igual que le digo a Kali Sensei, con 15 años que tiene, que aprovechar, sabes, que es la cañísima, hermano. Eh, a Kali Sensei, sus padres tienen un negocio familiar y, aunque sea una putada para un niño de su edad, o sea, para un chaval de su edad, básicamente, pero le da una experiencia ya innata que encima se lo, sabes, se lo inculcan sus padres, tío, que se ganan, sabes, la vida con la restauración. Eso está chulo, hermano. Y, y después pues, también tienen sus cosillas, sabes, puede tener dinerillo para lo que quieras en tus vídeos eh, en tema de edición me gustan en serio tío? muchas gracias queréis ser campeón a ver que muchas veces es que, a ver, hay una forma, hay formas, ¿no? De editar las cosas, me refiero, en plan... Él y yo, Juan, por ejemplo, mete a lo mejor un gameplay entero, campeón creature de 8 horas. En plan, todo un directo entero de 8 horas. Vale, a ver, supongo que él tendrá una torre una, una torre diferente que no utilice ni mucho menos, ¿sabe? que lo utiliza solo para eso y sube ayer el vídeo. Pero yo solo tengo un ordenador y, claro, o sea, perdón, una torre y, y es una putada. Pero, no obstante, me mola porque es la cosa. Siempre que ha venido alguien, en plan, ¿necesitas un editor? Yo disfruto de editar los vídeos porque... Así en sé, donde quiero llegar a sorprenderos Así en sé, donde por supuesto en este aspecto Puedo llegar a, a, a sacaros Una sonrisa, y eso es bonito, tío Eso me mola mucho, a ver, sé que son muchas veces Densos, como la saga que te digo yo, campeón Un de... Mierda, le he dado sin querer, hermano y, eh, Como la saga del de este, coño Lo diré, eh, el Resident Evil fue una saga Muy, ya me entendéis, muy larga Tenía muchas horas Y la verdad, es bueno A pesar de que disfruté ¿Esto para qué coño es? Eh? O sea, me haces venir para acá para esto No me jodas, hermano <coughs> Disfruté muchísimo con el Resident Evil No obstante, no me lo... No sé, no me, di, no me quito de la cabeza a Volver a hacerlo en un futuro Me gustó mucho Lo único malo es que pasó un Resident Evil Es poco Resident Evil Ya sabéis por dónde voy, ¿no? En plan... No es tan Resident Evil como parece Parece un poquillo más... Otra cosa O un poquito de Far Cry, ¿no? Y yo, tú eres malo, ¿no? Hijo puta, sí, tío Bueno, se ha caído para abajo No a la violencia, eh, animal, eh a mí me gustó eh, lo del Little Nightmare. El Little Nightmare, la verdad, <coughs> fue un juego bastante divertido, Critcher. Campeón que me gustó. La verdad, lo que pasa es que son juegos de puzzles lineales que sacaban muy rápido. Me refiero a que a lo mejor, igual que este juego, en este, este juego llevo tres días con el juego. Y ya, sinceramente, con las horas que le he echado, que le habré echado unas 6 en total en directo, todos los días empezando el directillo con él. Literal, porque a ver, juegos que no, no, o sea, no crean o no generan mmm, Tristemente yo, como soy un creador de contenido pequeño Ya sabéis que me tengo que pegar cero tiempo con ellos O sea, cero Aunque me gusten mucho Y aunque ahora no esté metiendo tanto al Fortnite Pero por lo mismo, en plan... Me refiero a que Fortnite, yo qué sé, ha cambiado demasiado Incluso en los últimos momentos de la temporada Prefiero ya ni subir puntos Porque sé que cuando empieza la temporada Van a hacer boom de una Aquí tienes tus puntos de arena Vas a tener que esperar un mes hasta que se reseten Resident Evil 4, ves Resident, eh, Resident Evil 4 Está muy chulo, campeón Pero eh, la jugabilidad es mucho más bonita En su consola original La verdad Pero para mí es eh, eh, el mejor Resident Evil Que he visto, sinceramente Y no voy a mentir a mi hermano Nacho Que es esto, y ¡Uy! El mejor Resident Evil Que yo... Hostia Que yo no lo he jugado lo he visto a Nacho A ver qué me dice, man Te dice Es recoger cristal Y pulsa Para activarlo Y abrir una burbuja LOL Serían los primeros Campeón pibardo o sea, los primeros de la Play 1 son geniales O sea, ese tipo de Resident Evil son la esencia, obviamente, del juego Me refiero a que, ¿sabes? El personaje se queda estático a la hora de disparar Pero es bastante, ¿sabes? Normal, al fin y al cabo Puedes hacerte el juego de una manera hardcore ¿eh? Y después a lo mejor aumentar la dificultad Como ya sabéis, que eso es una locura Los Resident Evil antiguos son 300 veces más difíciles Porque... Está mucho más limitado, me refiero a que, por ejemplo, yo qué sé, ya llega un punto en el que el juego te da una invencibilidad para hacer tu New Game Plus, que eso puede llegar a pasar, ¿no? Siempre puede llegar a pasar. Pero en los juegos antiguos el New Game Plus pues, no existía, ¿sabes? Si te hacía otro juego era por el, pro el, pro el progreso que tú tuvieras ya en esa partida, a lo mejor avanzabas con un New Game Plus que no iba a cambiar nada, a lo mejor por pues, más munición y tal. Aunque bueno, se podía jugar también con, con pequeños mobs o asterisks también, eso es cierto. Pero está gracioso, en plan, la saga de los Resident Evil mola. Lo que pasa es que son muy malos los nuevos, ¿no? Eso es eso es muy malo ya En plan El, el último no estuvo Para tirar cohete Pero yo qué sé Se mantuvo ahí un poquito Tampoco una gran cosa Para que obviamente Una gran cosa sin Super grande Supongo que es más el high Que causó ese juego En la gente que esperaba Un juego de Resident Evil De la compañía De, de, de Cascom, ¿No? ¿Por, porque otra cosa No sé La verdad en plan Está guay Pero Superfluo En cierto modo Un poco superfluo Estuvo bien Estuvo bien, yo qué sé Tiene cosas que a los chavales Y a las chavalas les gustan de hoy en día Ahora los juegos son eh, muy fáciles Los de antes eran eh, para estresar a los jugadores Claro, y para vender campeón más O sea, Critcher Date cuenta que antes vamos bueno, yo ahí no había ni nacido Pero lo sé porque me encanta, ¿no? En plan, ya me entendéis El mundo de los videojuegos de la, de la música de, de, de, de, de no sé, del, del cine me encanta Pero, eh, hostia, qué guapo Antiguamente con los sitios en los cuales Tarquilaba los videojuegos Critcher campeón Y yo qué debo de hacer aquí, churra con los sitios que te alquilaban los juegos, imagínate que tú te pillas. Bueno, bueno, imagínate que mi hermano Nacho se pillaba el, el Rey León de la Sega. No se lo hacía en un fin de semana en la vida. Ese juego es dificilísimo. Creo que es eh, el juego que más ascomedaba cuando era pequeño y ya el mundo de los videojuegos estaba eh, adelante, ¿sabes? Estaba para adelante. Increíble. Muy difícil. Juego dificilísimo, Rey León. O sea. Uf. ¿Eh? ¿Qué cojones, tío? O sea, pensé que lo tenía. Buah, se está poniendo chungo la última parte, ¿no? Un poco, gente, ¿no? O sea, en plan, son mapas muy largos. Espero que le quede poco al juego, ¿eh? Yo creo que sí, son cuatro monos gigantes. Son cuatro monos gigantes que los que. Los que los, bueno, eso lo matamos y nos lo clapeamos easy. Obviamente, pero. ¿Qué coño? No entiendo. Tengo que darle sí o sí. Manín, ah. Entiendo. O sea, tengo que activar y desactivar el puto cacharro todo el rato. Ok. Pues eso es lo que ha pasado antes, ¿no? O sea, si por esa regla de tres ahora esos sitios se van a quedar sin, pues apaga. A ver. Nada, en verdad, con paciencia, ¿no? O sea, me recuerda mucho esto Al mapa del Crash Bandicoot de, ¿sabes? Del Amazonas, que está con las pirañas Literal, me recuerda eso, tío Me recuerda muchísimo ¡Oh, eso! ¿Otra vez me ha pasado lo mismo? No puede ser, tío Vaya bugueo visual, ¿no? En plan, estoy cliqueando el, el cristal Capullo Cabronazo, tío O sea, estoy cliqueándolo Lo he cliqueado y lo he dejado de... de o sea, lo he quitado y lo he puesto O sea, ahí está... ¿Eh? O sea, ¿Cuándo? Le, le, le, le, ¿Le da la puta gana o algo? O sea, en esta no o sea, en esta eh, tengo que activarlo y pasar Esta música es completamente Crash eh Vamos a meterle El puente eh, ya está ahí eh, Tienes que eh, quitar el cristal Claro, o sea, pero me, me he rayado Uy, parte de, de otra, nombre, te lo prometo, eh liberado, O sea, literalmente Me he rayado, o sea, de aquí de... Hago esto, ok, y le metemos Paranoia ya está hecho, ¿sabes? El puto puente, Aro ¡Qué paranoia! ¿Sabes que te engaña, campeón críster? En plan, baiteazo ¿Qué pasó, hermano Sergio ¿Cómo estamos, cachón ¿Cómo van, por supuesto, este juevecillo con Flow, ¿eh? ¡Qué paranoia! ¡Ay! Hermano, te baitea mentalmente ¡Diablo! Te baitea <risa> ¿Cómo estamos, hermano Sergillo? Ahí estamos en el cauca en Gurú, a ver si nos lo ruchamos ya, obviamente Porque hay muchos juegos que ya eh, También, ¿no? A la larga, pues ya sabéis que son más tier Y, bueno, siempre tenemos que objetivizar por ellos oye eh, sí, hace un poquillo más de calor En cierto modo pero aquí por lo menos se mantienen 26. De una cosa. ¿Qué? Mm, ¿Dónde está ese? Aquí. 40. Lo no, voy a en 16. Es que, tío, después de los formateos, siempre los comandos están muy altos y son un montón de molestos. Pero, obviamente, los bajos de uno y ya estaría. Me fui eh, con mi hermano en. Eh... A comer por ahí, no vea Y eso Qué gachón, qué guay Cómo mola Yo cada vez que voy con Nacho A algún sitio a comer Siempre come mucho más El, el gachón, ¿verdad? ¿eh? Hacer caso. Sí, o sea, tengo que Uf. Madre mía Yo por mí quitaba esa mierda ya Lo del, del chatbot Pero es gracioso en sí Lo malo es que es eso Un poco goñazo, la verdad Más que nada por ahí, yo siempre, a ver No es que juegue los videojuegos Con el sonido bajo Ni mucho menos Pero es menos molesto Literalmente Por eso siempre una de dos O tengo que capar eh, Muchos comandos O, o ni uno no nos quitan Chevy, papá. No, no, o sea, literal, pero sí, bajísimo. Está claro, yo Es que es muy pesado, ¿sabes lo que te digo? Súper pesado, hermano. Y Hazte casa. Qué guay. Cuando este con es Está culiado, ¿eh? Pobre gatete. Tengo que meter más cartas nuevas también. Ojalá tener más tiempo, ellos O sea, yo ya no sé dónde sacar el tiempo, lo prometo. Es triste, ¿eh? O sea, pero ¿de dónde coño saco el tiempo ya? Es horrendo, y Hermano, qué baiteo Qué baiteo Ya no sé cuántas horas de sueño puedo sacrificar a lo largo del día O sea, os lo prometo, no lo, no lo sé Pero eh, supongo que, que en algún momento me quedaré dormido eh, en plan súper rápido O sea, seguro en algún momento Recuperaré otra vez eso eh, de dormirme temprano ey. Y espero que te hayas pasado guay con tu hermano, mi hermano Sergillo ey, Comiendo ¿Y qué tipo de restaurante Bro, Va, que nos vamos a tener que ir por abajo, ¿no, hijo de puta? ¿No? O sea, increíble En verdad está guapo el rollo que tiene de puzzle Con el cristal, pero muy complicado, ¿sabes? O sea, mega complicado, macho ¿Sabes? Aquí ya me estaba haiteando Un poco, la verdad, hijo de puta <risas> Porque es que ya no se diferencia Con la orbe esta que tenemos no... ¡Ah! No se diferencia, tío No se diferencia un pillote ¡Un pillote! Vale, me lo llevo para acá Es que, a ver, me tengo que ruchar el juego ya eh, de una, pero de una. De puto Jagger. Harte de caso. Deseo comer carne. Haceros caso, Jagger está súper desaparecido por lo de la velada esa. Desean ya queda menos, ya, ¿no? Por favor. Madre mía, ¿cuánto dinero no le va a dar al puto Ibai eso, hermano? ¡Wow! Ah. <risa> me encanta. ¿Cuánto dinero le va a dar? Es que cada vez que canjeáis eso, me viene a la cabeza que, pillo, mmm, ya hace un montón de tiempo que no hace directo, ¿sabes? Un montón de tiempo, ¿sabes? Sarai un 0, montón Es la, la caña. Eh, tengo que hacer. Este, este domingo sí, tío. O sea, tengo que hacerlo sí o sí. Es que claro, si traigo 20 juegos a lo largo de toda la semana entera y me los hago en una semana, ese contenido lo tengo que editar porque si no se me pierde. He matado a las putas cabras. Se me pierde, tío. A un sitio eh, que hacen parrillas y cosas de esas, eh, no hemos puesto en eh, las botas. Parrilla, chido, sí, ganó la parrilla. Ah, pero, eh, o sea, yo es que tengo un problema con la carne, en plan. O sea, por ejemplo, sé que me mataréis pero a mí me gusta comer la carne como muy dorada. Muy dorada. Muy dorada. Ese también le tengo que bajar un huevo. Ese le tengo que bajar un huevo y parte de otra. Ese parte de los oídos, hermano. Después, es normal que le… Mi madre… Mi madre me dice, pero si cuando estás en directo yo no escucho la tele, ¿sabes lo que te digo? Es normal. Es que hay muchas veces que se descompasa, ver si hablo un poco más... O sea, yo me callo y espero a que termine a lo mejor, la recompensa. Porque digo, y yo si hablo, increíblemente, fío de una grande puta. Increíble que se va a escuchar muchísimo porque estaré como gritando. De verdad que me tengo que... No puede ser No puede ser que me traiga ese cristal hasta aquí Pero también es mi culpa, ¿eh? O sea, por no, eh, no es no regularizar el sonido Sino que es más complicado eh, Porque cuando lo yo lo lanzo eh, Literalmente, a lo mejor eh, Lo del Street Loop Tiene un volumen totalmente diferente O sea, literal ¿eh? Aunque parezca mentira Tiene volúmenes diferentes, tío Supongo yo que molaría poder pegarle un, un, pu un putiaso, ¿no? Al bicho ese ¿Cómo me molan los juegos así, tío? En plan, puro plataformeo. O sea, me mola mucho, tío. Me mola mucho. Muchas gracias al día de hoy por estar aquí también eh, cuando juega este tipo de videojuegos. Que la verdad es que para mí, ya lo sabéis, tiene un, no sé, una esencia especial. Obviamente, porque, no sé, este tipo de juegos son eh, los que de pequeño me entretenían tanto y, y tantas horas, ¿no? Obviamente. Me, me mola muchísimo. Gente, si parto esa mierda, a lo mejor me dan. A ver. No, no me da una, una mierda, ¿no? O sea, pues vale Voy a intentar subir Y pillar otra vez la misma de la, de, Del puto hielo Para pa arriba Pero para arribísimo Bro, pero where is mm, Let me thinking about this Allí veo, ¿no? O sea, allí lo veo muy para allá de uno <coughs> Mis padres dicen que cuando estoy en stream grito un montón eh, y yo eh, ni, ni cuenta eh, me doy. Eh, no siento que sea así. Yo intento, te lo prometo, ¿sabes? Y al día de hoy incluso en el micro, te lo juro. O sea, te lo prometo. Lo, lo tengo súper, no capaz, sino que lo tengo más bajo. Porque contra mmm, más eh, alto esté el micro, más lo escucháis vosotros. Y muchas veces, si yo no me pongo leco, incluso, no lo escucho. Pero intento gritar lo menos posible. <coughs> Literal, por eso muchas horas. O sea, son to todos los días. Mis vecinos es, eh, es mis padres tiene que estar Todos los cojones de mí, pero bueno Se intenta, se hace lo que se puede Es que no tengo el cuarto insonorizado ni mucho menos vamos Ni, no, ni lo pienso tener, a lo mejor cuando me independice Sí, o sea, soy, yo qué sé Es el, el cuarto de la casa de mi madre, ¿sabes? Literalmente eh, El puto cristal, ¿dónde me lo tenía? Ah, aquí, vale eh, Obviamente voy a ir por allí adentro, ¿vale? Por cojones pero es normal también Yo sobre todo con estos cascos Te lo prometo, ahora Que se nota mogollón Que insonoriza un huevo parte de otra Y obviamente es que No me di ni cuenta Y mira que llevo ya tiempo con ellos O sea, voy a hacer dos años, ¿eh? Voy a hacer dos años Cuando hagamos dos años en stream ¿Sabes? Literal también Hago dos años Con los putos eh, cascos estos No, perdón ¿Qué coño? O sea, tuve otro Es verdad igual No igual, ¿eh? Pero sí que me estafaron, tío Los otros de uf qué coñazo esos, tío, que tenían la luz, o sea, la lucecita en el micrófono, qué raro ellos, súper malos, en verdad, eh Se los di a mi hermano Nacho, a ver, no son malos para jugar, pero para hacer stream sí, en plan, no tienen un sonido bueno Y encima tenía la puta desdicha de no tener un micrófono, o sea, Nico nos lo regaló, ¿no? El micrófono, la gachona Yo me grito con los que eh, despierto a medio vecindario a ver, pero si estáis en plan... Yo lo equiparo porque a la hora de hacer stream vas a estar hablando. Pero, hostia, yo, yo de solo así no, no grito, ni, ni digo nada. No hago, no, ni mucho menos, o sea, ni de coña. <risa> no, no, no hago nada de eso, no hago nada de eso. yo qué sé, un porrazo sí, se si me cae algo, eso sí. Ahí sí, pibardo, pero... Eh, voy a por el otro lado. Pero en la larga, no, no, no, no, no digo nada, ¿no? ¿Qué te gustan más los Razer eh, o oh, HyperX para pillarme unos cascos? Tengo un presupuesto de 60, 70 pavos. Pues esto, estos que yo tengo... A mí me molan mucho los, los Hyper, Sergillo, porque son más cómodos. Pero, a ver, yo por, por utilizarlo en plan, como son tantas horas y los tengo en las orejas, en las orejas, eh, todo, todo el puto rato, pues obviamente mi hermano Sergillo eh, tienen super... ¡Ah, para esto era! Hermano, qué hijos de perra, ¿no? Los tengo super degastados las armadillas. Es más, no sé... Eh, si comprarme, eh, a ver si te dice y puedo. Como lo típico que tenían. Y os acordáis, los Digmas no tenían como unos cascos que tenían como una espumita. Pues eso, va a ponérselo, porque sueltan como cosillas negras. Pero tú que tampoco vas a estar tanto, tanto, tanto tiempo. Y bueno, en verano, sobre todo cuando se desgasta más eso con lo, los auriculares, molaría. ¡Hala! Qué bien. A mí me molan los Hyper. En plan, no te voy a decir el, el ratón, porque ratón, sabéis que este ratón es uno nuevo, ¿no? Y bueno, nuevo, ya no está nuevo, pero os acordáis, ¿no? Que me falló. Me compré el mismo, me sigue dando, Sergillo, problemas con el, eh, con el software. Y yo, eh, es exagerado, tío. O sea, el software de HyperX es una puta mierda, porque parece ser que está como siempre en beta, tío. Y con ese dinero, incluso, yo te digo... Estos los Hyper Clone Stinger que tengo... O sea, seguro al 100%, hermano... Que te lo encuentra Sergio más barato... Que antes sí... O sea, antes, yo qué sé... Estos cascos me costaron 90 pavos en su momento, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, pa? Hyper... Son, son cómodos y tienen un buena, una buena calidad... Una buena calidad... sí si es para juegos y eso Hyper... Si es solo eh, para música Racer... Sí, o sea, eso también es cierto... Igual, por ejemplo, te lo prometo... Saray y Sergio y Pibardo... O sea, mi amigo Mateo tenía el cabrón... Uno... Bueno, y se lo seguirá teniendo... Tenía unos, unos cascos Sony, que esos cascos Sony, o sea, se escuchaba mejor el micrófono de los cascos esos que, que el mío, ¿eh? O sea, increíble, guapísimo. Eh, Mi hace número uno Hyper también, pero el eh, los Razer, eh, que no, eh, está nada mal A ver, yo es eso, yo muchas veces, eh, siempre es jodido porque es dependiendo del bolsillo Pero por ejemplo, la placa base que me pilla ahora, eh, intentaré que sea algo, ya me entendéis Son ciento y pico pavos, pues me lo tendré que comer, ¿sabes? Quizá y comer de una y pillármelo para echarle más vida, tío, al, al PC Pero no, no, no, no escatimaré en el sentido de que si me tengo que gastar a lo mejor un poquillo más me lo gasto Por el simple hecho de que, ah, este es el boss Saltimbanqui, para que dure más, simplemente eso. Pero estos cascos a mí me han, me han salido muy buenos. Y mira que son muchas horas ya, y ya lo sabéis, de más he hecho más horas con reloj, literalmente. Es complicado, pero a la larga sí, o sea, han salido bien los cascos. Bueno, han salido buenos. Al igual que también el teclado, el teclado que tenía. O sea, hay gente que está todo flipada y dice, hermano, pues yo tengo un teclado de 900 euros. Y a mí que me importa, churro. A mí que me cuentas, compadre. Pues yo tengo un teclado normalito, ¿sabes? De uno. Bro, ¿cómo venceré a esta puta cabra? Gracias por la intento, y yo, Sarai, Grande Cesarillo, lo que sea. Hay algunas veces, yo te lo prometo, que... Por ejemplo, la Jedi, luego que me ha dado la pena, me estaba preguntando una, un problema matemático, en plan de pasada, sabe, masas, y no sabía responderle al pobre, y yo te lo prometo, o sea, eso me, me pilla fuera de yo. Ya que menos para el nuevo PC Ya tengo muchas ganas eh, No sé, a mí Yo qué sé Es que siempre me ha gustado más La sensación de tener un PC La verdad, para que os voy a engañar Pero al 100% Y desde pequeño Pues siempre Lo que me he podido permitir Son portátiles No muy buenos ¿sabes? En plan No muy buenos no Sino que son portátiles O sea que de pequeño No me servía para lo que quería realmente En plan hacer stream, ¿no? Y la verdad es que Me di con un canto los dientes De que esos ordenadores Al día de hoy Sigan eh, en plan Activos sí Os lo prometo Let's go Mato al bicho ¿Qué coño hago? Hola Pa <risa> Literalmente, boom O sea, pero es eso Si, no sé, sin si ordenador eh, La verdad, eh, habría sido un puto agobio eh, Seguir haciendo los directos en play, ¿eh? Literalmente, porque mmm, Es que, hostia Que paranoia No lo recomienda nadie O sea, hacer directos en play Lo más incómodo del mundo Y puff, Es horrible, es horrible O sea, tuve que estar así eh, Bueno, sacando contenido de la play Y al mismo tiempo después, por supuesto Voy a matar a este bicho y... Y al mismo tiempo, por supuesto, sacando con el char eh, pasa, O sea, metiendo un pendrive Y eh, sacándome a lo mejor media hora de un videojuego Yo, ¿qué pasa, loco? Pero, o sea, entiendo que Si no tengo Si no tengo los guantes de fuego, no le hago daño, ¿no? No le hago daño si no... ¿Eh? ¿What? No entiendo Termina el tratamiento de... What the fuck is this shit, bro? O sea, solo te tenía que pegar Ya decía yo... Ah, gracias ya decía yo, esto no puede ser básicamente, ¿no? Un plan, qué raro, hermano. No puede ser esto, no puede ser esto, y si es poco serio. O sea, es una puta cabra cabrona, y yo. O sea, no puede ser, bro. La montaña nada vamos para allá, vergazo. vergaso, a vergaso. Nivel completado, en verdad, mira, o sea, a ver si me lo rucheo ya. Yo supongo que mañana o hoy me lo, me lo terminaré. Siento que me lo está haciendo súper rápido, pero como os he dicho, supongo que, bueno, supongo, no, 100%, os lo traeré en plan primer mundo, pound, eh, tercer mundo, pound, eh, cuarto mundo, pound, así, para que no sea un gameplay muy coñazo y lo podáis llegar a ver sin que sabes de que, hostia, pues a medio de esto me voy, ¿eh? Porque es que es normal.